Conozco desde siempre Mi perfume reconoces La casualidad nos busca de una forma tan sencilla En cada pausa, cada roce Tu mirada se me fija Todos ya se dieron cuenta Mientras callamos al amor Late más el corazón y en mi pecho se hace fiesta y así cuando el vaso se llenó el amor se regó tal evidencia no se pudo esconder. años la juventud se ve el viento con instantes de pena tristeza y dolor pero siempre con palabras de aliento es pues una historia de amor de las que ves en el cine es hipotecas cicatrices y de momentos felices verdadero amor, el uno se convierte en dos, tal evidencia no se puede esconder, ahora que te conozco puedo ver que en tu mirada me quiero perder, fue tan novio tan sincero me cordero Pero me lo que uh. esperé. No amor, es un cafecito en la mañana. Llévate temprano a casa, una rosa en la ventana, un desayuno en la cama, un besito en la frente. Comida caliente, el recuerdo de un pendiente, el llamarte con la mentora que te. Con Esperé fue tan obvio, tan silencio.